También. Yo Vamos le cedo el, el espacio a, a Primicia para de mañana ya Vamos sí. a ver, por enfoquen, Primicia fin. para de mañana sí, ¿Ya a Niño, por su... Luis Abinader viene el lunes a las 3 de la tarde ¿Quién es la vicealcaldesa que Emilio va a acompañar? Emilio Prudón con Del Orbe ¿Ay? Emilio marcha Perugón. caravana, proclamación de los candidatos de la provincia Duarte. ¿Cómo así, Emilio Perón con ¿Dónde es eso? Ahí es que nos vamos a reunir. ¿Y por qué que no lo están haciendo en la libertad? No, no, no, no. Preferimos no hacerlo en la libertad. ¿Por para, el sol? Para no causar malestar en el tránsito. <risa> por los tapones. Esa <risa> es la misma. Oye, no, no, no, no. Es no, que no, es un lunes. No, no, que no. Es que ah, es no, un lunes, ahí. es un lunes, hermano. Sí, pero. Y pensando eh, en eso, nosotros tenemos capacidad para llenar la libertad eh, donde quiera. Eh, vinieron con el quiera? mismo cuento, está viniendo con el mismo cuento del PLD. y que es el sol, no lo creen nadie. No, no, tenemos capacidad para llenarla donde quiera. Ahora, pues hay que respetar que es sí, lunes. Hay que respetar. Y hay tránsito de mucha, ciudad, eh. de mucha gente en la ciudad. Y sin caravana y sin marcha, ahí te ponen la libertad. Una decisión oh, muy consciente. Vaina, ese, Entonces, del... Me gustó esa. Mira, PLD por el sol. Sí. PRM el... por respeto al tránsito. Yo quiero saber qué va a decir la Fuerza. Continúa, no, no, a Fulvio. No, usted Continúa va a, a tener Fulvio. la oportunidad de ver eso. Que vamos a cuatruplicar la cantidad de militantes. Y son, son reales. reales. Ahí. Sí, son reales. Vayan. Sin pago de Sin pago. Sí. Vayan. Bueno. Que no el tenemos modelo. cuarto para pagarle a nadie. Vayan. El es que está en oposición no tiene cuarto. Claro, entonces el tema de hoy mío. ¿Y quién avisa Ay, es? Eh, se va a anunciar el lunes? ¿El lunes? Pero él no es la depresa del PRL. Sí, sí, sí, ahora a las 10 Y en directo en vivo desde mañana vamos sí. a transmitir eso. Desde no. aquí Lo vamos a ver sí. en la sí, sí, sí. Está todo, está Boy. todo allá. Educa. EDUCA dice, Muy el bien. problema de educación. Hay un dato que a Francis le va a interesar mucho. Vamos a ver. La calidad del gasto público educativo evidencia algunas cosas. Dice EDUCA. A la dos. Evidencia vinculación con la calidad de aprendizaje. Cómo se aplican esos recursos, así va a estar la calidad del aprendizaje. En mayor grado, la calidad del aprendizaje... ...está dado y asociado al factor de la calidad del docente... ...y cómo se prepara ese docente. Y se demuestra, Francis, que los recursos no es el único eh, tema importante en este caso. Definitivamente. Hay una relación en, entre aprendizaje... Los recursos lo que ha traído es una pilla. A, hay una relación entre, entre aprendizaje... Una piñata, Francis. Sí, una entre aprendizaje... Y la disponibilidad de infraestructura escolar, eso se demostró. Pero ¿qué sucede? Que el 85% del personal docente que tenía educación aumentó del año 12 al año 15, casi se duplicó el personal docente. Casi se duplicó, señores, en tres años el personal administrativo, mil nuevos funcionarios y la publicidad en educación aumentó un 500%. Dios mío. 500. Escúchese bien. La publicidad en educación aumentó un 500% a partir de la puesta en ejecución del 4%. No, no. Y de acuerdo a esto, señores, nosotros estamos atrás, abajo, ...y caliente como República Dominicana en la prueba PISA. Esta prueba que se llama Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos... ...y que la hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico... ...que elige a 600.000 niños de 15 años en 79 países... ...trabaja lectura, matemática y ciencia. Quiero decirle lo siguiente... La educación pública, entre pública y privada, tiene casi 3 millones de estudiantes. Los privados tienen casi 600 mil estudiantes, es decir, que nos quedamos con 2.400.000 estudiantes de educación pública. De esos 900, casi 900 mil millones de pesos que se han empeñado en esos 2.400.000 estudiantes que nosotros tenemos de educación pública, que sumado a los seis años que estamos evaluando, son 14 millones. Cuando usted distribuye casi 900.000 millones de pesos en 14 millones de estudiantes en esos años consecutivos que se están evaluando, tenemos una inversión por estudiante de 65.000 pesos. Inversión por estudiante, por, por, año, por año, 65 mil pesos. ¿Qué sucede? Santísimo. Hay aproximadamente 56 mil estudiantes que son haitianos. Eso implica una inversión de 3.500 millones de pesos por año en estudiantes haitianos. Pero está bien Educación No, pero a Francis le, le, le nosotros, va a gustar Nosotros tenemos Eso muchísimo está bien. en Estados Unidos que Eso está bien. Pero pagan sus impuestos a sus padres esa, en su esa, esa, esa Ese tú par, tendrías que buscar la manera Tú tendrías que buscar la manera de decir impuesto. Si Estados Unidos tiempo, ¿eh? sí. ¿Qué? <risa> ¿Qué problema tiene el 4%? Que la ejecución no bien. está pensada como una política educativa, sino como una política social, De reparto. De reparto. Y de, y de entrega de regalos. ¿Qué se encontró también? No es que la componen por otros países, eh, que nos comparen con otros países. Es que estamos peor que antes, que el 4%. Claro. Ese es el problema grave. Que la educación educativa nacional está peor que antes, donde se usaba política, que realidad. se usaba el 4%. Los maestros son producto del mismo sistema educativo, Ay, un modelo mío. estancado y poco in innovador. Hace falta cambio de método y de técnica. Y dice que las trabas están centradas en la politización, en la corrupción y en el desfase de aplicar nuevas metodologías. 75% de los padres de ese nivel primario tienen ingresos que no pasan de 9 mil pesos mensuales 75% Pero tienen un incremento por el gasto que eh, dice Danilo eh, Medina eh, De 7 mil 800 ¿No pesos por, Medina, la, y por, el la, por, por la padres, Y el 60% de esos padres Y el 60% de esos padres Apenas ha alcanzado el nivel primario también de educación sí. Otro dato 58% de esos estudiantes, aún siendo niños, aún siendo todavía adolescentes, dice que se ayuda con algún tipo de trabajo que hace. Descender 14 puntos en matemática y 4 en lectura, eso es fatal. Nosotros como país... No solamente estamos ubicando un estudiante excelente por cada mil oiga Estudios. bien, ¿eh? un estudiante en excelencia por cada mil estudiantes y antes de buscar culpable, aquí hay que frenar esta situación y ponerse a analizar todas las variables que convergen para que esto esté sucediendo y evitar que siga sucediendo. Es una vergüenza que por cada mil estudiantes nosotros solamente ubiquemos un estudiante de excelencia. Y más vergonzoso es que no le estamos dando resultados calificativos en ciencia, en matemática, en tecnología, en cibernética y en todo lo que tiene que ver con el mundo moderno como solución inmediata a una competitividad que tenemos que estar estableciendo y haciendo con todos los demás países del globo terráqueo. Nosotros no estamos poniendo un material de calidad en las manos del empresariado dominicano para que sea competitivo, y mucho menos estamos dándole soluciones a los desafíos inmediatos que nosotros tenemos como nación, ante tanto sacrificio que representa para el pueblo, tantos recursos dedicados a un renglón tan importante como es el y educativo. Volver, ¿sí? Por la politiquería, <risa> por la corrupción y por la falta de innovación, que es lo que más estamos necesitando. Yeah. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pero no también, pues, bueno. De mañana.